Bienvenidos a Noticias FTL El programa de hoy gira en torno a los Cross Chassis Upgrades Estos Upgrades los podéis encontrar en la página oficial de Star Citizen si vais a la sección de Store y allí a Ship Upgrades Allí podréis cambiar de la nave que tenéis a una nave de valor igual o superior A la izquierda podréis ver las naves que tenéis en estos momentos en vuestra cuenta sea en un paquete o como una nave adicional que habéis comprado a mayores y luego pinchando en la derecha podréis elegir una de las naves que están a la venta en el momento que lo hagáis, más abajo podréis ver que aparece un upgrade que podéis comprar pagando la diferencia entre el que tenéis y ese si el precio es igual, simplemente os costaría 0$ y aquí es donde radica el cambio que va a implementar cada Imperium Games a partir del día 19 de mayo ya no van a vender más ship upgrades de 0 dólares, impidiendo por completo pasar entre naves del mismo valor, como por ejemplo entre una Hornet de 110 dólares y una Freelancer de 110 dólares. ¿Por qué el cambio? Os preguntaréis. El problema radica en la subida de precios de naves. Siempre se nos dijo desde el comienzo que los primeros mecenas tendríamos precios más baratos y que luego con el tiempo, con el lanzamiento del hangar o, a, o que fuesen pilotables, estas mismas naves subirían de precio. Es fácil de entender que gracias a estos precios más baratos se animan a los mecenas a donar antes y no después, ayudando a contratar antes a los trabajadores y hacer más grande el juego. Durante más de dos años se vendieron crosschesses upgrades de... ...una Redeemer de 250 dólares... ...a una... ...Merchantman de 250 dólares... ...costando cero. Había... ...miles de esos árboles en, en... ...comprados en las cuentas de gente... ...que sospechaba que la Merchantman... ...iba a subir de precio. Como han subido de precio... ...un montón de naves, como la Retaliator... ...250 a 275... ...o el caso más famoso... ...que es el de la Starfire, que pasó de los 175 dólares... ...que costaba originalmente... ...a los 300 que valen en la actualidad. Estos especuladores esperaron que llegase el momento en que una de sus naves subiese de precio. Y el momento llegó cuando se puso a la venta la Banu Merchantman junto a la Defender. Y el precio subió de 250 dólares a 350 porque los desarrolladores habían decidido que iban a aumentar el tamaño de la nave. A Cloud Imperium Games no les importa que la gente que haya comprado en su día la Banu por 250 dólares o la haya aburadeado en su día, la utilice ahora como plataforma para partir desde los, desde los 350 dólares a naves más jugosas, como por ejemplo la es de 350, naves de valor similar o incluso naves de valor superior, como por ejemplo una Jule o una Polaris. El problema radica en toda esta gente que está comprando estos upgrades de 0 dólares y ahora se los pueden enviar a sus amigos, o peor aún, a sus clientes. Simplemente hay que comprar una nave eh, LTI cuando esté en la venta, como fue el caso de la Defender, que valía 165 dólares La upgradeas a una Redeemer, para un total de 250, aplicas el upgrade de 0 dólares y la conviertes en una nave de 350 Y se la regalas a la gente. Y de esa manera se, se fue como se vendieron en el mercado, veréis, cientos de vano merchantmans de, por, por el precio de 250 dólares y la gente ni siquiera las compraba para eso, sino probablemente para convertirlas en Carracks, Reclaimers, Crucibles... Estos vendedores de Mercado Garish no son, digamos, muy virtuosos, no lo hacen por ayudar a la gente a conseguir una nave que ya no está a la venta, sino que lo está haciendo para poner un corte. Te venden una nave como la Baro chaman por 300 dólares, ellos ganan 50, y los de RSI pierden ese dinero, esos 50 dólares que podrían haber invertidos en sus naves. ¿Os podéis imaginar cómo esto puede afectar a las ventas? ¿Por qué alguien va a comprar una nave por 350 dólares a Platinum Games cuando pueden ir al mercado gris y comprarla por 300? ¿No? Lo que pasó fue que la semana pasada indicaron que tenían la intención de cobrar a partir de ahora 5 dólares por cada upgrade de 0 dólares. Y la gente se la tomó muy mal, les pareció un auténtico robo, también había gente que sospechaba o interpretaba leyendo la, el anuncio de que ese incremento de 0 a 5 dólares también se ampliaría a todos los upgrades que están a la venta bueno, o sea que por ejemplo, un upgrade de Constellation Taurus a Constellation andrómeda que valen 150 y 225 en vez de costar 75 dólares, costaría 80 y claro, si cada vez que es una nave te van a ir cobrando 5 dólares adicionales, la gente Podía ver que te iban a cobrar cada vez más y van a gastar mucho más de lo que valía la nave a la que tú quieres ir. ¿Y al final qué pasó? La, han escuchado la comunidad, lo han debatido internamente y han tomado la decisión de que a partir del día 19 de mayo no van a vender más upgrades de 0 dólares. Solo van a vender upgrades de naves que suban de una nave de menor valor a una nave de mayor valor. Por ejemplo, podrías comprar un upgrade de una constelación Andrómeda a una constelación Áquila. Por 250 dólares, para un total de 275 dólares. Pero no podrías convertir, por ejemplo, tu Retaliator Heavy Bomber de 275 dólares a una constelación Aquila de 275. Eso se es acabó. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Si queréis comprar un upgrade de 0 dólares de una nave a otra, este es el momento de hacerlo. Y tenéis de tiempo, al menos, hasta el parche 3.0, para tomar la decisión de con qué nave queréis acabar, si son naves de igual valor. Si vuestra intención es comprar un upgrade de una nave más barata o una de más cara, este cambio nos va a afectar en absoluto. Pero recordad que a partir de ahora, en el futuro, a partir del 19 de mayo, ya no podréis conseguir esos upgrades de 0 dólares, de ninguna manera. ¿Y qué va a pasar con los upgrades que tenéis ahora mismo en la cuenta de 0 dólares? Porque estoy seguro que algunos de vosotros los tenéis, ¿no? Cloud Imperium Games ha indicado que tiene la intención de quitar todos esos parches de, de 0$ de vuestras cuentas en torno a las fechas que saquen el parche 3.0 ¿Y cuándo será exactamente eso? No lo sabemos El 3.0 ahora mismo está planeado para salir en torno a julio de 2017 pero quién sabe cuál será esa fecha Así que tenemos un mes o dos para plantearnos qué naves tenemos en nuestras flotas al menos en lo que respecta e Incumbe a los upgrades de 0 dólares que tengamos en nuestras cuentas y en nuestros hangares. Todos esos upgrades de Redeemer a Merchantman que han dado tantos problemas, ¡puff! van a desaparecer. Y solo quedarán en nuestras cuentas esos upgrades que nos han costado al menos 5 dólares. Para que os deis cuenta de a cuánta gente afecta esto en realidad, Tyler Wiki indicó que del millón 100.000 de upgrades que están en la cuenta, el 99% de ellos están en el 1% de los backers, o sea, 10.000 backers. ¿Quiénes son esos tipos? Probablemente gente muy espabilada o gente del mercado gris que los estaba acumulando en previsión de estas subidas de precio. En conclusión, compraros los sabres de 0 dólares que os interesen antes del 19 de mayo y aplicadlos antes de que llegue la fecha límite indicada en torno a 3.0. Ampliaremos esta información durante el podcast de la semana que viene en conversaciones en el espectro, pero esto es todo por hoy aquí en Noticias FTL.